Nuevamente hubo un tiroteo masivo en Estados Unidos y nuevamente vemos cómo salen algunas voces a decir que la culpa es de los videojuegos. Soy Luis Carlos Díaz y esto es Todos los Días. Resulta que Venezuela ya transitó ese camino hace tiempo. Hace el año 2008-2009 hubo una discusión de diputados en la Asamblea Nacional cuando la controlaba por completo el chavismo, en la que se les ocurrió hacer una ley contra videojuegos bélicos, algo así que... Cualquier cosa, decían ellos, podía afectar a los jóvenes porque los volvía más violentos. Estamos hablando de Venezuela, uno de los países más violentos del continente. Jamás mostraron un estudio que demostrara relación directa entre jugar videojuegos y el uso de armas o el aumento de la violencia. Sencillamente lo hicieron porque les dio la gana. Pero la historia no es esa. La historia en realidad es más profunda y se las quería compartir hoy. Busquen por favor un videojuego que se llama Mercenarios 2. En ese juego se van a encontrar un mercenario que es contratado para acabar con el presidente de la república en un país llamado Venezuela. Cuando los diputados vieron ese juego, dijeron de inmediato que había que prohibirlo. Ese y todos los demás que hablaran de guerra. Ignorantes. Cuando juegas Mercenarios 2, en realidad hay un punto en el que este mercenario es contactado y le dicen que no, que él está cumpliendo la misión de un burgués, de un empresario para acabar con la estabilidad de la república y le piden cambiar la misión y él va y acaba con este golpe de estado dado por empresarios. Cuando terminas el juego, aparecen los créditos y al final aparece un agradecimiento con lo siguiente. Gracias a la revolución bolivariana, otro mundo es posible es verdad los diputados chavistas censuraron un videojuego chavista y lo hicieron sencillamente por ganarse unos puntos con el poder de hecho para más vergüenza fue aprobado por unanimidad así que queda el registro de todos los que aprobaron una ley que es censora. desde entonces en venezuela los videojuegos son ilegales de hecho es tan ridícula que hay unas penas que son más altas por darle a un niño un juego bélico que por darle un arma. Así de ridícula es la legislación venezolana en los tiempos del chavismo. Y pasado el tiempo, si haces un análisis de cómo esa ley tuvo efectos, te das cuenta que no se redujo la violencia en Venezuela. Todo lo contrario, aumentó. Y aumenta porque quienes tienen que hacer el diagnóstico no lo quieren hacer. Prefieren seguir buscando culpables donde no los hay. Soy Luis Carlos Díaz y análisis como este y mucho más se los puedes ver en patreon.com slash Naki Luis Carlos